No habéis dicho nada de que me veis guapo hoy ni nada, tío. Con lo guapo que voy hoy, es que sois gilipollas, tío. Vaya amigos tengo. Qué camisa más chula. Mira por la espalda, qué guay. ¿Has visto? Vale, ya. esperando? Vale, de momento no se ve petado. Vale, se ve bien. ¿Lo veis petado? Yo lo veo petado. No lo veo petado, perdón. No lo veo petado, lo veo bien. Uy, los malos malotes, eh. ¿De qué vas? Pito pasa. ¡Pum! No, Pito pasa, ¿de qué vas? No soy digno de mi martillo, loco. Toma golpes. ¡Que venga pa' acá, pito, pasa! Tori, tor, Dios, cómo tiembla la pantalla cuando metes un, un golpe. Como un... di de tortas, eh. Si es que parezco yo, Thor, un poquito, eh. Toma, golpe. Toma. Y es que no te doy más porque me cago en Dios, eh. Por la ayuda. Hay tras esas Tranquilo, los mataré. Voy a por ellas. Me, ¡Me encargaré de ellos! Me sale bien. Estamos yo con vosotros F para mantener... Vale Mantén F Toma, el poder del rayo, toma Hostia, pero tengo la sense alta, eh Uh, qué bueno Vaya aim, baby El Kovacs Uf, tengo aim por loco He matado a un civil, lo acabo de ver, le he reventado la cabeza. Hago una historia, rápido, ¿no? Corre, corre, corre, trozo de mierda. Cúbranse, vienen a ayudarles. No, no me matéis. Tengo que hacer la historia de que es que directo, tío. Un segundo, eh. ¿Qué, qué? ¿Qué dices, tío? Hola Insta, tarde Tarde no Creo que sale No Vale, ¿ves? Ya está, ya está, tío Y gil no me volvéis a llamar porque es que os voy a buscar, tío Os voy a ir a buscar cada uno a vuestra casa Y os voy a asesinar, tío Poco a poco, además voy a hacer que sufráis Ya tarde, tío A tí te va súper retrasar el puto juego, tío Se parece a ti cada vez más Me han pegado un golpeo Pero ¿cómo esquivo? Toma, chaval. Toma pu los puños de torloco, loco. Los puños del ruido. Mira. ¡Pum! Vamos, vamos con aire Man Pulsa uno. Dios, loco. Vale, estoy, estoy totalmente loco ahora mismo, ¿eh? Estoy totalmente loco ahora mismo. A puño, loco. Toma, a la vuelta. ¿Se ve petado, gente? O se ve bien. bien, vale que te, Me dejo en paz Quiero ser Iron Man, tío Cristian, gracias por el follow en Youtube Aunque no estés aquí Vamos, vamos, somos Iron Man, loco Vale, vale, epicardo Epicardo Esto sí que lo noto un poco petado, ¿eh? Esto es para jugarlo en la Play, yo creo En PC, si tienes un PC de la hostia, sí Muy lineal, eh, muy lineal. En plan, no tienes como la forma de moverte antes al gatito de los huevos, ¿sabes? Es una forma muy. Tienes que disparar. ¡Loco! Tienes que disparar donde se pida. Toma, qué chulito, Iron Man, con ese culito. Vuelve al combate, loco, que me salgo Porque no va lo otro? Haber tío, pero qué hostia me han pegado, tío Eres tonto, te lo haces, tío, eres tonto Te doy de golpes, tío, te doy de golpes, macho Y tú no me dispares porque te doy la mocha, loco Y a ti también, y a ti también, y... Toma, loco, es que me cago en la hostia Te eh. doy puñetazos, tío, toma, toma Toma, toma de puñetazos. Hulk, quiero Hulk, ya. Pero bueno, ¿cómo esquivo esto, tío? ¡Dispara ya, hombre! Capit, esta nave no está lista para volar. ¿Por qué se mueve? Alguien ha iniciado los protocolos de seguridad. Es el piloto automático del Quimera. No vale. El Vamos a Negativo. Asegura del puente. Esas armas no pueden entrar en la ciudad. Recibido. Te toca. Pues. Pero cómo que pobres. Doname, tío. Y me compro un PC. Mira lo que te digo. Sí. A Hulk ahora, ¿no? Vamos allá. Hulk debe de estar guapo, eh. Porque se parece a mí. Dios. Dios. GG, GG. Vamos, Hulk. ¡Oh! Dale de tortas a todo el mundo, loco. Pero, pero, pero bueno, pero sois unos medios mierdas, loco. Mira, mira, pa. pa. Mira, te lanzo a tu compañero. Por come mierdas. <ríe> ven aquí, ven aquí. Si es que no hacéis nada contra mí. ¡Wow! ¡Madre mía! Eh, eh, eh, el apisonador, loco. ¿Qué he tocado? ¿Qué he tocado? ¿Qué he to Pero ese tío sí lo he rozado. A ver, que tengo que esquivar yo. ¡A la mierda el puto camión! ¡Come culos! Oh. ¡Oh! ¡Me mola, loco! ¿Cómo tira los coches, eh, loco? ¡Oh! ¿Cómo va por ahí Iron Man, loco? ¡Voy oh, loco! que le he hecho de la WWE, ¡Le pega el golpe, eh! Mira <risa> la mierda, loco! Me tengo que pillar una gráfica, ¿verdad? ¡Ah, que puedo coger rocas del suelo, bro! A ti con la roca. Mira, mira lo que te digo. Es que ni, no me hace falta ni tirar, Te lo caes tú solo cuando lo cojo, tío. Me encanta cómo mueven los coches, ¿eh? Increíble los saltos, ¿eh? Pero increíble, de verdad Guau, guau, me gusta, me gusta, me gusta no mucho más. ¡Guau! ¡La palmada! ¡Pum! ¡Dios! Esto es increíble Está poniendo el pene duro, Hulk en la hostia. Oh, salta, salta, salta. hola oh, lo loco. No puede ser, tío. Qué bueno. Hulk mi dieces, eh, Hulk muy guapo, muy divertido.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 Que se pone rojo, qué guapo Vale, pulsa 2 uh, uh, uh, uh. Bonito ¿Cómo que granada Tú quieres saber quién es el capi, cerdo cabrón, zarapastroso Venga, venir Está de hostias, loco Quiero hacer la apisonadora, loco Ahí está vámonos. Bonito, bonito What the fuck? Pilla mierda de estas Eh, sois pesaditos vosotros dos, tío Lo prometo, tío ¿Tú Vuestra puta casa, llorones, tío Llorones ¿Es malo o bueno? No me entero. Venga, tío, más con los puñitos. Venid. ¿Estáis seguros? Mirar. Sois una mierda contra mi escudo. Sois una mierda. Sois una mierda, tío. Hola, que puedes romper todo, tío. Qué bueno. Me gusta eso. ¿Solo hay uno? Es que mirar de lejos. Puedo marcar uno y luego otro. ¡Toma, chaval! Me gusta. ¿Pastor? ¿Pero cuántos hay? Tres para activar el peleón de Brooklyn. ¡Oh! Avengers, si Vaya mierda. El convoy transporta una bomba de disrupción sónica letal. El Aún no me voy a comprar, no tengo Nos ¿Quién me queda? Esta, me queda esta, ¿no? Ah, no, Black Widow Dime qué gráfica ¡Ha roto el motor! ¡Qué máquina! Dime el supuesto. Tú dime cuál me recomiendas no muy cara. ¿Taskmaster? Master. sé, eh, de los cómics, bro! Este es un hijo de puta de Spiderman, tío. Sale en el videojuego si de Spiderman. Bueno, okay. ¡Dios! ¡Qué guapo! Soy Hulk. ¿Quién soy? ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué guapo master bro! Vale, ¿qué tengo que hacer? Correr. De ¡Oh, oh! Lo he pillado. ¡Toma! ¡Dale de hostias! Esto me recuerda a God of War. Las escenas con los bosses. ¡Cómo mola, tío! Se ven a todos. ¡Oh, Tony está por ahí! ¡Qué bueno. uh -huh. Oh! Pero vivo, bro. Vale, bonito. Me ha rajado, eh, el hijo de puta, Taskmaster Me ha vuelto a rajar, soy malísimo, bro. Me mata. Ya, me lo he cargado ya. Ah, no. He roto el propulsor. Da igual, tengo esto. Maldición. Me lo has robado. Tío, sí, de tortas, ¿eh? Si sí, mira qué bueno soy Mala es, hostia, vale Es que es muy grande este pibe, tío Pero, tío, le doy 800 puñetazos, tío ¡No, no, no! No, vaya como me está dando, tío Me está dando de hostias, eh Me está dando de hostias esta piba Este pibe, perdón Black wither, tío, no vale para nada, tío, en este juego No me gustas Se si parece que estoy jugando al Al Red de Redemption No entiendo muy bien cómo tengo que darle de hostias O sea, sí, en serio, tío. ¿Qué es esto? ¿Un Dark Souls, bro? Te quiero un juego de Marvel, loco. ¿En un Pero bueno. Que sí, que tú sigue pegándome. Si yo. Le voy a seguir haciendo lo mismo. Escúchame, eh, yo no sé dónde tiene metido los cargadores esta mujer para tener tantos, ¿eh? Como no se los esconda en, en el culo o en el chichi, tío se acabó el baile. ¡Me ha matado! Contraataque de gancho Usa Q para hacer el gancho de video contra ataques con indicadores azules o amarillos Vale Bro, pero esa hostia que me has pegado, tío No sé, no sé Para suelo, chaval Para suelo y es que te cojo otra vez Pues no te cojo otra vez, mira lo que te digo De gestor, tío Me da de tortas Recarga, recarga Recarga ¡Y vas a... ¡Está a punto de morir! ¿Sí vamos, vamos. De las sí, te veo. ¡Uf! Oh, soy invisible. Pues te voy a dar de tortas a la invisible, chavala. Pilla, pilla. ¡Uf, baby! ¡Uuuh! ¡Shit bro! Romano, el mundo recordará este día, el día en que sus héroes fallaron. Como puñetazo, ¿Qué está pasando aquí. Boa, se va toda la mierda a la ciudad. ¡Hostia! ¡Uh! Capi murió no. Esa va a ser la prota Entra la pinta, ya vamos Aparte de que he visto algún tráiler. Lo sabéis Exhibieron peligrosa tecnología sin probar, causando daños sin precedentes. Se ha petao. Me gusta Iron Man, no está TM. Team te am... un... Iron Man, bro. Mil está Spiderman además. qué guapo esto, ¿no? Tipo cómic. Cientos cayeron enfermos, encapsulados en extraños caputes. Qué guapo. Con de otro mundo. ¡Hala! Shield y los Avengers prometieron solventar La situación fue el testimonio Del Dr. Banner El que puso fin a una era Los héroes han transformado San Francisco En una zona en cuarentena Infecciosa Que guapo tío COVID-33 Va a decir que sí, sí héroes se separaron pero de la tragedia nace la esperanza tras la liquidación de Industrias Star George Tarleton víctima de Ley Day, Day y fundador de ideas mecánicas avanzadas cree que la ciencia es la solución ¡Qué guapo, tío! ¡Qué bueno! Muy guay, muy guay. Muy guay. Yo creo que esto como vídeo está bien, ¿vale? Como introductorio, introducción de vídeo para el YouTube, como esto que hemos jugado, está de puta madre. O sea que si queréis una segunda parte, la tendré grabada. Y si veo que hay muchos likes, pues le damos. <ríe> Estoy grabando un vídeo en directo, ¿eh, chicos? Lo del directo, lo estáis flipando, ¿eh?